Éramos un equipo. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de las cosas terribles que habían hecho, seguíamos siendo un equipo. Sin embargo, no es así como lo veían los jefes. No, los de arriba con sus camisas planchadas. Para ellos, éramos juzgados por nuestro nivel de presibilidad y sabían que nuestra próxima misión era una sentencia de muerte. Uno a uno, esa cosa. Se llevó a mi equipo, a mis amigos… Partiendo sus cuellos tan rápido y con tanta facilidad que apenas escuché los gritos. Estaban muertos. Nos habían utilizado. Me habían utilizado. Entregado como presa al depredador. Una trama sancionada por los jefes y aprobada con un sello rojo sangre. ¿Por qué lo hicieron? Todavía estoy tratando de averiguarlo. Tal vez eso sea algo que puedas decirme después de escuchar cómo estos supuestos científicos nos dejaron en la celda. Y en las manos de SCP-173. Para mí había sido el mejor de los tiempos antes de convertirse en el peor de los tiempos. El mejor porque rápidamente subí de rango en la instalación. El peor porque, bueno, llegaré a eso. Nunca fui el mejor estudiante. Terminé la secundaria por los pelos y mis perspectivas laborales parecían sombrías. Pero tuve suerte, supongo. O al menos eso pensé en ese momento. Verás, tengo un tío Siegfried que trabajó para el gobierno. En realidad, nunca supe lo que hizo, solo que era un trabajo secreto. Solía imaginar que era una especie de superespía, así que puedes imaginar lo emocionado que estaba cuando descubrió que necesitaba un trabajo y ofreció ayudarme. No podía creerlo. Siempre pensé que me odiaba. Lo escuché decirle a mis padres que yo era alguien sin futuro. Pero ahora había cambiado de opinión y estaba dispuesto a tomarme bajo su protección. ¿Qué tendría que hacer? ¿Recopilación de inteligencia encubierta? ¿Asesinatos internacionales? Me dijo, solo espera. Y así fue como me encontré entrando en una enorme instalación de Aspecto Futurista, donde me entregaron una tarjeta de autorización de seguridad de nivel 1, con grandes letras en negrita que decían, conserje. Pero estaba feliz, las palabras autorización de seguridad me hicieron sentir importante, y superaban a ser hamburguesas. Empujé trapeadores, apagué las luces, encendí generadores, marqué entradas y salidas. Pero todo este tiempo debieron haber estado mirando, así calándose, esperando el día en que pudieran arrojarme a los lobos. Debí haber sabido. Siempre había sido un tipo prescindible. Después de unos años me llamaron a una oficina. Y había un hombre con una camisa cuadros y una especie de chaqueta que usan los profesores. Me preguntó, ¿Tienes alguna idea de lo que realmente hacemos aquí? Y para ser honesto, no la tenía. Sabía que había muchas partes de las instalaciones a las que no podía entrar. Imaginé que en el laberinto de pasillos se estaban construyendo armas o se interrogaba prisioneros, pero no tenía idea de las anomalías. ¿Cómo podía? Antes de que me dijeran algo tuve que firmar un montón de formularios. Había tantos que pensé que podría averiguar quién mató a JFK. Y aunque no lo dijeron, lo que deduje fue que si alguna vez hablaba de lo que sucede en las instalaciones con alguien de afuera, no es el tipo de cosas que deletrearían en un pedazo de papel pero involucra celdas acolchadas y herramientas oxidadas. Sin embargo, no estaba asustado. Yo era parte de algo grande, algo secreto. Y me encantaba. Así que firmé mi vida sin dudarlo. Poco después, me presentaron mi primera anomalía. La clase segura, por supuesto. Me llevaron a una sala de observación, y desde esa habitación pude ver otra habitación con un letrero en la pared que decía SCP-067. Me quedé allí, esperando a que algo sucediera cuando entró otro tipo con una bata blanca de laboratorio. Dijo, «Bienvenidos a su primera anomalía. ¿Está bien si te conecto a este monitor cardíaco? Queremos medir tu reacción a lo que ves». «Todo lo que puedo ver», le dije, «es una habitación vacía con una mesa y lo que parece un bolígrafo encima de unos papeles». «Correcto», dijo, medio sonriendo como si fuera una especie de idiota. «SSSCP067». Pensé en decirle que si necesitaba años de entrenamiento antes de poder ver un bolígrafo, quizás debía haber aceptado el trabajo de comida rápida. Sería gerente». Luego llevaron a un chimpancé joven a la habitación, tan pequeño como para ser inofensivo. Uno de los chicos metió un bolígrafo en la mano del asustado chimpancé y sucedió algo extraño. Empezó a garabatear. Tonterías al principio, pero de repente estaba dibujando y dibujando, cada vez más rápido. Podía vislumbrar palabras e imágenes, para cuando lo sacaron se agitaba como si estuviera poseído. —Esa pluma tiene poder —dijo el hombre de la bata—, un poder cuya fuente u origen no entendemos del todo. —Por eso estamos aquí. —Por eso estás aquí. Uno de los chicos de la otra habitación acercó el dibujo del chimpancé a la ventana. Era un boceto perfecto de la Torre de Londres, intrincado y brillante. Encima del boceto estaba el título, Torre de Londres, periodo Tudor, cerca del año 1541, el año en que Margaret Paul, la condesa de Salisbury, perdió la cabeza. Debajo de eso, el chimpancé había escrito, Lástima, no era una traidora. Créanme, yo estaba allí. No necesitaron mirar el monitor de frecuencia cardíaca para ver que estaba sorprendido. Eso estuvo lejos de ser la única anomalía con la que entré en contacto, y debí haber estado haciendo algo bien porque con el tiempo pasé del nivel 1 al 2 al nivel 3 de autorización de seguridad, y fue entonces cuando me hicieron especialista de contención. No te aburriré con los detalles, pero como puedes adivinar me ocupé de la contención de anomalías. Pasé gran parte de mi tiempo mirando a través de pequeñas ventanas en las puertas de las celdas, asegurándome de que todo lo que había dentro todavía estuviera dentro y de una sola pieza. Otras veces trabajé con agentes de campo cuando se presentaron anomalías, un periodo de transición que no gustó mucho a los extraños arrestados. Sin embargo, hubo una cierta anomalía que me encargaron supervisar en muchas ocasiones. Me gustaba pensar en ella como mi mascota, pero en retrospectiva, yo era su mascota. Este era SCP-173, algo que estaba en lo que llamamos la clase Euclid. Una clasificación que significa que no lo entendemos completamente, pero sabemos que es muy peligroso. Sabemos que es inteligente. Sabemos que es impredecible. Y sabemos que matará. Y por esa razón hay personas encargadas de contenerlo y vigilarlo en todo momento. A primera vista no adivinaría lo peligroso que es 173. No pensarías que es increíblemente inteligente. De hecho, probablemente pensarías lo contrario. Eso se debe a que es más o menos una losa de hormigón y barras de refuerzo con miembros atrofiados y rastros de pintura en aerosol que dan la impresión de una cara tonta. Tenemos que entrar en su celda dos veces por semana para tareas de limpieza. Deja un líquido repugnante y maloliente en el suelo. Una sustancia marrón-rojiza que solo puedo describir como una mezcla de sangre y productos de desecho. El origen de esa cosa sigue siendo un misterio desde que la contenimos por primera vez en 1993. Entrar en la celda siempre fue un trabajo de tres hombres porque, y esta es quizás la parte más extraña de 173, no se puede mover si los ojos humanos la están mirando. Por eso es necesario que al menos dos personas lo vean en todo momento. Si estuvieras en la habitación viendo uno si te tres solo y parpadearas, estarías muerto antes de abrir los ojos. No sabemos cómo se mueve tan rápido, pero en esa fracción de microsegundo te rompe el cuello con tanta fuerza que es casi como si te decapitara. He visto los videos para demostrarlo. Todo lo que necesitó fue un estornudo. Ni siquiera había terminado de decir a Chu cuando hubo un destello y su compañero se quedó tirado en el suelo, con la cabeza torcida en la dirección equivocada. Así que ahora puedes comprender por qué ahora necesitamos tres hombres para cada momento en el que debemos ingresar a la celda de 173. Luego, hace unos meses, me dijeron que comenzaría un largo proceso para capacitar y reeducar a algunos futuros clase D. Los de clase D son en su mayoría prisioneros con sentencias de por vida, o aquellos que hemos sacado del corredor de la muerte y les hemos dado una nueva oportunidad. Al parecer no teníamos suficiente personal, así que ¿por qué no emplear a hombres cuyas vidas habían terminado? Esa fue la razón, o eso fue lo que me dijeron tenía que entrenarlos en su nuevo trabajo, limpiar el desorden de 173, para que yo y el resto de los especialistas en contención pudiéramos concentrarnos en tareas más importantes. No habían pasado por el entrenamiento que yo tenía, visto lo que yo había visto, pero después de mostrarles el video de 173 casi arrancarle la cabeza a un hombre, estaban más que dispuestos a seguir las reglas. Entendieron que no debían parpadear, ni darse la vuelta, ni estornudar, y cualquier falta de enfoque podía conducir a una muerte violenta. Así que comencé a enseñarles la rutina, cómo nos movemos en equipos en la celda y cómo mantenemos a los demás informados sobre lo que estamos haciendo. 173 siempre estaba sentado en la esquina de la celda, sin expresión en ese rostro crudo. Pero cuando entramos en su celda tuve la sensación de que sabía que algo había cambiado. Sentí casi como si se estuviera comunicando conmigo, pero no podía saber lo que estaba tratando de decir. Y luego sucedió. Era un martes por la tarde, tres días desde la última vez que limpiamos. Como de costumbre, 173 había cubierto el piso con ese horrible líquido. Nos dirigimos a limpiar. Mi nuevo equipo alerta como siempre. Y algunos de ellos limpiaron mientras otros mantenían sus ojos enfocados. Las cosas iban bien cuando escuchamos un ruido que conocía muy bien. Era el sonido de la puerta de la celda cerrándose. Alguien debía haber metido la pata. Grité por el intercomunicador. Chicos, estamos encerrados aquí. Nada. Chicos, la maldita puerta está cerrada. Nada. Perdí la paciencia abre la puerta, ¿quieres? Nada. Mi equipo volteó a verme, los que no estaban haciendo contacto visual, como si yo supiera lo que había que hacer, esperando que esto hubiera sucedido antes y que hubiera algún tipo de plan estándar para lidiar con esto. No lo había. Siempre nos observaban al estar en la habitación y sabía que un técnico no podía cerrar la puerta accidentalmente. Era imposible. Había protocolos. Alguien lo había hecho a propósito. Los cuatro nos sentamos en la esquina de la habitación lo más lejos posible del 173, con los ojos fijos en él. No se movió ni un centímetro como de costumbre. Solo se quedó de pie, mirando la pared como siempre. Nos quedamos despiertos toda la noche, hablando un poco, aferrándonos a la débil esperanza de que algo hubiera salido mal. Pero cuando la noche se convirtió de nuevo en día, todos comenzamos a perder la esperanza. No nos enviaron aquí para limpiar. Éramos una prueba. Totalmente prescindibles. Ratas de laboratorio pero no caería sin luchar, no podíamos quedarnos despiertos para siempre, era una sentencia de muerte, sugerí que dos nos pusiéramos de pie, uno se sentara a descansar y el otro durmiera un poco, tomaríamos turnos, un par de horas después, un par de horas libres, tal vez si pudiéramos demostrar que no nos rendimos, tendrían tiempo de darse cuenta de que lo que estaban haciendo era una locura, cancelarían la prueba y nos liberarían, pasamos un par de turnos como este y parecía que realmente podríamos hacerlo uno o dos días más cuando todo salió mal, fue mi turno de sentarme y descansar cuando escuché el peor ruido posible. Ronquidos. El recluso de mi lado estaba durmiendo, así que debía ser uno de los de pie. Eché un vistazo por una fracción de segundo y los vi a ambos, apoyados contra la pared de la celda, dormitando. Al mismo tiempo vi el destello. Crack, snap, pop. Uno tras otro, les rompieron el cuello. No estoy seguro de cómo sucedió, pero estaba de pie de nuevo, mirando a 173 que ahora estaba en la esquina cadáveres con sus cabezas torcidas apilados frente a él. No podía soportarlo más, no podía mirar esta cosa por siempre. Sentí que me rendía. Bajé la cabeza al suelo y finalmente rompí la mirada, listo para morir. Y luego... no pasó nada. Lentamente levanté la cabeza y... Allí estaba, su horrible rostro a centímetros del mío. Fue entonces cuando comprendí lo que habíamos estado conteniendo, lo que habíamos estado subestimando. Sentí de nuevo como si me estuviera diciendo algo Me decía que cerrara los ojos Que durmiera Así que lo hice Pero cuando mis ojos se cerraron no vi la oscuridad Vi a 173 O algo así Pero no en la celda Lo vi afuera En el mundo Parado sobre niños durmiendo en sus camas Mirando Lo vi escondido en las sombras Mirando a los transeúntes entonces me di cuenta que no estaban mirando, esperando atacar. No, se estaba escondiendo. Mis ojos se abrieron de golpe cuando la puerta se abrió y entraron seis miembros del personal de seguridad. Me sacaron, me pincharon la pierna con una jeringa y me inyectaron algo mientras el mundo se desvanecía. Reporte de incidente, hora y fecha redactadas. Después de la interacción forzada experimental con la anomalía de clase Euclid SCP-173, el sujeto dejó de responder a los estímulos externos y parece haber asumido los rasgos y comportamientos de la anomalía. El sujeto ahora pasa todo el día sentado en la esquina de la celda mirando a la pared. Se aconseja al personal que proceda con precaución al tratar con el sujeto, ya que el único comportamiento en el que participa es un intento de estrangular a cualquiera que ingrese a la celda. Ningún tratamiento ha demostrado eficacia, y lamentablemente, el sujeto requerirá encarcelamiento, quizás para siempre. Este informe ha sido leído y aprobado por Redactado, Redactado y el Dr. Siegfried Schwarz.